La estación espacial de China se prepara para albergar mil experimentos científicos. Investigadores de todo el mundo esperan ansiosamente la finalización de esta estación espacial, llamada Tiangong, para estudiar temas desde la materia oscura y las ondas gravitacionales, hasta el crecimiento del cáncer y las bacterias patógenas. China lanzó el núcleo de su estación espacial en abril y envió tres astronautas en junio, pero aunque la estación espacial probablemente no estará completa hasta finales de 2022, ya hay una larga cola de experimentos de todo el mundo esperando para subir. Científicos en China dijeron a Nature que la agencia espacial tripulada de China ha aprobado tentativamente más de mil experimentos, varios de los cuales ya han sido lanzados. Antes de abril, la Estación Espacial Internacional era el único laboratorio espacial en órbita, y muchos investigadores dicen que Tiangong es una adición bienvenida para la observación astronómica y de la Tierra, y para estudiar cómo la diversidad y la radiación cósmica afectan a fenómenos como el crecimiento bacteriano y la mezcla de fluidos. Sin embargo, otros argumentan que las estaciones espaciales tripuladas son costosas y tienen un propósito más político que científico. Un mayor acceso científico al espacio es de beneficio científico a nivel mundial, sin importar quién construya y opere las plataformas. La estación espacial ofrece nuevas instalaciones y China está alentando experimentos que no se habían intentado en el espacio antes. A pesar de que la mayoría de los proyectos aprobados hasta ahora están liderados por investigadores chinos, muchos tienen colaboradores internacionales. Durante el próximo año se enviarán otras ocho misiones a Tiangong, que albergarán principalmente experimentos científicos. En el exterior habrá 67 puntos de conexión para el hardware de investigación que mira hacia la Tierra o el cielo. Una poderosa computadora central procesará los datos de los experimentos antes de transmitirlos de vuelta a la Tierra. Organoides y materia oscura. Los experimentos que se envían a la nueva estación espacial abarcan numerosos campos. Shang es el investigador principal de HER, que es una asociación en la que participan Italia, Suiza, España y Alemania. Programada para 2027, este detector de partículas estudiará la materia oscura y los rayos cósmicos. En Polar 2 se estudiará la polarización de los rayos gamma emitidos por explosiones grandes y distantes, con el objetivo de aclarar las propiedades de estallidos de rayos gamma y posiblemente incluso las ondas gravitacionales. La Rose planea enviar gotas 3D de tejido intestinal sano y canceroso, conocido como organoides. Ella quiere averiguar si el ambiente de muy baja gravedad ralentizará o detendrá el crecimiento de las células cancerosas, lo que podría conducir a nuevas terapias. Otros proyectos de científicos de India y México estudiarán las emisiones ultravioletas de las nebulosas y los datos infrarrojos de la Tierra para estudiar las condiciones meteorológicas y lo que impulsa las tormentas en la Tierra. A pesar de que muchos de los proyectos son asociaciones entre científicos chinos y occidentales, las tensiones geopolíticas han hecho que las colaboraciones sean más difíciles. Explosión científica por dinero ha habido una tensión entre los científicos que quieren hacer la mejor ciencia posible y que prefieren las misiones robóticas y los gobiernos que quieren usar programas de vuelos espaciales en gran medida con fines políticos. Para otros investigadores señalan que, aunque los satélites ofrecen una alternativa para muchos experimentos, particularmente aquellos que requieren microgravedad, las estaciones espaciales tripuladas son esenciales. Proporcionan un lugar para observaciones a largo plazo, capacidad de procesamiento de datos y acceso para los astronautas que quieran realizar tareas de mantenimiento y ejecutar los experimentos. Además de los experimentos de alojamiento de los investigadores, Tiangong tiene una intención de probar tecnologías humanas de viajes espaciales para apoyar los objetivos de la exploración espacial china. Con la financiación actual de la ISS funcionando solo hasta algún momento entre 2024 a 2028, también es posible que Tiangong eventualmente se convierta en la única estación espacial de la Tierra en operación. Se proyecta que Tiangong operará durante al menos una década, y China ya tiene planes para lanzar otras naves espaciales para trabajar en conjunto con ella. El telescopio espacial de reconocimiento de China, Oshun Tian. Es un telescopio óptico de 2 metros que rivalizará con el telescopio espacial Hubble de la NASA y periódicamente se acoplará a Tiangong para reabastecerse de combustible y mantenimiento. Programado para lanzarse en 2023, tendrá un campo de visión más grande para mirar hacia el universo profundo que el Hubble.